Ya y Gia, y a la Ha llegado el día de enfrentar a los que solo saben robar. A ellos no les gusta trabajar, solo se dedican a engañar. Basta de mentir, ha llegado el pueblo a decidir. Canto de igualdad, todos exigimos la verdad, la verdad. Ya no podemos permitir que ellos destruyan al país. El pueblo unido venció ira mía caerá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 La tiranía caerá, llegó el momento de cambiar, todos unidos trabajar. Toco y con una chequilla, su macojo en calampa. Ser codicioso será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país.